Polémico cartel en Viña del Mar, Nick Carter es violador. Los Backstreet Boys se presentaron después de muchos años en Chile y una mujer irrumpió entre el público con la grave acusación al cantante. Los detalles, en la nota. Los Backstreet Boys volvieron a actuar en América del Sur luego de muchos años. El destino elegido fue el famoso Festival de Viña del Mar, Chile. Pero el show de la boy band furor de los años 90 estuvo envuelto en una grave polémica. Durante la actuación del grupo pop, un mujer irrumpió entre el público y se acercó lo que más pudo al escenario con un cartel dirigido a un miembro de la banda. Don't forget Nick Carter y a rapist, no lo olviden, Nick Carter es un violador, sostuvo con firmeza Camila Navarrete. El músico y actor de 38 años tiene dos denuncias por agresiones sexuales en su contra, que salieron a la luz en los años recientes, y que generaron algunos cuestionamientos por parte del público acerca de su presencia en Piña. La primera acusación fue realizada por la cantante estadounidense Melissa Schumann, integrante de la banda DREAM. quien en noviembre de 2017 publicó en su blog los detalles de la situación que vivió con el músico en 2003, cuando ella tenía 18 años y él, 22. Además, en noviembre del año pasado se conoció la existencia de una segunda denuncia en contra de Nick Carter. También por el delito de violación, que se investiga en la justicia pero se desconoce el nombre de la víctima. Luego de mostrar su cartel en el show y en las redes sociales, Camila denunció que empezó a recibir agresiones y hasta amenazas de muerte, por parte de mujeres también fanáticas de la banda.